hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy veremos un método fácil para aprender ecuaciones de física utilizando un poco de memoteña en esta clase veremos nombres prácticos para aprender de forma fácil las ecuaciones de cinemática fuerzas y electricidad no siendo más ¡Comencemos! Tenemos lo siguiente. Primera ecuación. Fuerza igual a masa por aceleración. Muy importante en la ley de fuerzas. Esta la podemos definir de esta manera. Fernando me ama. Fernando me ama. Una forma fácil de aprenderla. Siguiente ecuación. Fricción. Es igual a un coeficiente de rozamiento por la normal. Esta la podemos definir como Fermín. Y si no recordamos, recordemos un poco las fiestas de San Fermín, que son muy, muy culturales. Siguiente. Peso. Peso es igual a masa por gravedad. Esta la podemos definir como William me gusta. Aquí ya tengo relacionada la ecuación. Siguiente fuerza elástica FK es igual a la constante de elogación por la elongación. La podemos definir como foca coge silófono. Miremos que relaciona la F, la K y la X. Foca coge silófono. Siguiente ecuación. Esta que es la de trabajo, un trabajo de elevación. Viene dada por masa, por gravedad, por altura. Y la podemos definir como mamá huevo. Mamá huevo. Relacionando un poco la G con la H. Una forma práctica. Siguiente ecuación. Distancia igual a velocidad por tiempo. X es distancia, V es velocidad y T es tiempo. Esta la podemos definir como muero... Por verte, por que sería la X Y verte, que estaría la V y la T Una forma fácil Vamos a ver otras ecuaciones Siguiente ecuación Ecuación de impulso Impulso es igual a fuerza por tiempo Entonces la podemos definir como I fue total Miren que acá relacionaríamos la I, la F y la T Es una forma fácil Siguiente ecuación, fórmula de la cantidad de movimiento, P es igual a M por v cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad y la podemos definir como Paula es mi vida o en otro sentido Pablo es mi vida, mira relacionamos la M, la V y la P. Siguiente ecuación, ecuación de resistencia de un conductor viene dada por la densidad por la longitud sobre el área Muy utilizada en electricidad Esta la podemos definir como real La manera real Sería una forma para relacionarla Siguiente ecuación Voltaje igual a corriente por resistencia Esta la podemos definir como Volver y regresar Forma fácil de aprendérsela Siguiente ecuación ecuación de la potencia potencia es voltaje por corriente y se puede definir como voy por la victoria o por la victoria por la victoria por último podemos ver que todas estas ecuaciones se aplican en toda la parte de cinemática, electricidad y fuerzas en un próximo video Veremos otras ecuaciones y otras formas prácticas de aprenderlas. Esto, ahora que estamos en las pruebas de estado, puede ser muy útil en la parte de física. O sea que no es de descartar esta forma de aprendizaje. Con esto concluimos la primera parte de ecuaciones de física y en el siguiente video continuaremos con esto. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales.